Vine a vivir al Ecuador hace muchos años, en el año 97 he vivido más años ya aquí que los que viví en mi país. Prácticamente toda mi obra la he escrito aquí eh, en una completa afinidad cultural inclusive con, con los temas, con los asuntos, eh, con la vida, con, con la cultura. Yo defino la infancia como eh, los mundos digamos, de contacto más directo con la metáfora con lo simbólico. Creo mucho en los jóvenes, creo en las posibilidades que tienen los jóvenes en torno al amor, por ejemplo. Creo que como especie evolucionamos mal, que somos mejores eh, eh, para amar en la etapa de la juventud cuando tenemos todavía eh, la espalda más eh, limpia de pesos y de cargas y de, y de complejidades. Sin embargo, creo que con el paso del tiempo nos volvemos nos volvemos personas más complejas, más oscuras, más difíciles eh, y más solas también. En mi primera novela, que se llama Y si viene la guerra, hay un personaje que se llama Eva, que es una mujer que escribe para niños. En verdad, Eva era la única escritora que escribía para niños en mi pueblo. Y Eva era una mujer que a mí me parecía muy linda y luego empecé a escribir poesía siendo una niña. Mi mamá se emocionó mucho, por lo cual dejé de escribir, ¿no? Dije, no, no, tampoco te emociones tanto, ¿ah? ¿eh? No, porque es que los niños enseguida perciben esas expectativas y esas presiones que el mundo adulto pone en ellos, ¿no? Y, y lo que hacía era leer, sobre todo. Y creo que tuve una adolescencia y una juventud difíciles en, en un contexto de crisis muy duro, muy muy difícil y creo que me salvó la literatura leía a los rusos en mi adolescencia eh, leía sin parar vivía tan metida en, en esos mundos que, que era un verdadero desastre como el albatros de Baudelaire que en la tierra es un, pues un ave muy torpe ¿no? entonces así andaba yo por la vida siempre digo que llevo en el alma y, bueno, pues en el corazón, La edad de oro de José Martí, porque crecí leyendo La edad de oro. Pero recuerdo todas las lecturas que estaban en los libros eh, de texto de cuando era niña. Eh, recuerdo la adaptación de La bella y la bestia que había en el libro aquel y las ilustraciones que tenía. Yo me sentaba en la biblioteca escolar y... Y yo no salía de mi asombro, la verdad es que se producía mucho en Cuba y se sigue produciendo y se siguen agotando las tiradas ¿eh? y leíamos de todo. Luego fui descubriendo otros autores, por ejemplo un clásico de clásicos que es Alicia en el País de las Maravillas eh, y Pipi Medias Largas de Astrid Lindgren, que sigue siendo para mí una obra referencial. Yo, yo provengo más bien de, de la poesía, leí mucha poesía siempre y escribí poesía. Creo que es un género complejo, es, es difícil, eh, todavía falta entender que la poesía eh, vierte sobre un texto un valor que es lo que lo convierte o lo consigna como texto literario. Y yo tengo poesía para niños como de dos edades, pero ninguna para adolescentes. Me tuve que situar en esa, en, en, en toda esa eh, insatisfacción y, e incertidumbre que es la adolescencia también. Uno ya pasó por ahí y que quizá esa edad no lo hubiera dicho de ese modo. Eh, yo, por ejemplo, tengo eh, como experiencia de eh, narrativa de ese modo tengo, me llamo Trece. Es un libro en el que le hago homenaje a muchos de mis estudiantes que, que eran especialmente sensibles, eh, contrarios a, a muchas de las cosas que, que, que son parte de la coreografía de la que ellos también pues, tienen que ser parte. Creo que me interesa la vida. Es la temática esencial que me importa, ¿no? Me sigue interesando el amor, me sigue interesando la identidad, ¿sí? la relación con, con las cuestiones esenciales, eh, la irreverencia eh, frente al mundo, los, los prejuicios sociales. Voy eh, en mi proceso como escritora de manera un poco más eh, afín con, con el azar que es en sí, la, con, la construcción de una obra en, en un lugar llamado corazón, digo casi las cosas más importantes que yo he dicho en mi vida y que podría decir. Eh, es una obra que disfruté mucho, que tiene una, una atmósfera que me gusta, creo que mm, a mí no, no se me da muy bien escribir para muy chiquitos, por lo tanto... Eh, fue un ejercicio interesante para mí, pero al mismo tiempo la fantasía en esa historia eh, me permitió eh, jugar con una serie de, de, de puntos de vista y, y criterios que me parece que, que de otra manera no hubiese podido eh, encauzar dentro de una trama. ¿no? Y Ecuador ha sido un, un país para mí extremadamente generoso y suscitador de, de motivos para escribir. Hay clásicos de la literatura ecuatoriana que, que conviene leer, ¿no? pienso por ejemplo en, en El País de Manuelito, que he oído comentarios para bien y para mal de una obra que me parece clave. ¿no? Pienso también en, en la obra de Hernán Rodríguez Castelo, las grandes literaturas, eh, los grandes eh, Países en, en cuanto a sus literaturas infantiles, son en realidad países muy pequeños, países nórdicos que producen la mayor cantidad de traducciones y venta de derechos en el mundo. ¿A qué se debe eso? A que tienen un índice de lectoría de más de 40 títulos al año, per cápita. Bibliotecas públicas que permanecen abiertas las 24 horas. Se ha formado, se ha construido una demanda. Es lo mismo si nosotros no usáramos zapatos, pues no existirían tiendas. Eh, de zapatos no se venderían pero entonces con el libro pasa más o menos igual